Eh, hola chicas, tengo una mala noticia Estaba grabando un video de un hueco llamado Freedom Cooking. Pero me percaté de que se eh, esto desconfigura mi... grabación Y no se me veía nada, solo se me veía el volumen del juego Y dirás, las... no, pues ahí nomás, pues no importa Es que, si no, no digo nada en el video No van a saber lo que, voy a decirle como Ay mira que voy a hacer esta cosa Y no, no van a oír, no van a decir No van a saber que les dije Así que, no voy a subir ese video Voy a subir este, de cuando lo otro gel Sí, es que ya nos estamos aburriendo este juego si sí, pero es que yo también eh, voy a hacer otro video de eso a ¡Ah, carajo y yo casi llego a nivel 18, así que quiero hacer un video y no llega al nivel 18 Este video va a durar más Va a durar lo que tenga que durar, ok Va a durar como una hora, ok Ya o sea que yo para pasarme una simple torre Me dura como dos horas ¿okay? Así que va a durar como unas cuatro o cinco horas Me tiene nada ¿no? Tampoco si está noob, güey. Conocí bueno, un poco, pero... No manches, ya, güey. Ya me voy a la prueba nomás. Esto no se puede pasar. Esto no es para mí. Lo, lo mío es la protocola, la verdad. Es que esto sí está fácil. Mira, esto sí está fácil. Esto, esto sí está... Bueno. A ver, esto sí me lo puedo pasar, güey. Esto sí me lo puedo pasar. Me lo paso como de ya que hay, hay youtubers que se la pasan de forma flow Así se puede decir, pro, Pero yo no me la puedo pasar así. Yo no sé pasarme así. Y tampoco me voy a pasar así porque no quiero morir. Listo, listo, listo. correle corre, corre. No, no llego. No llegué. ya no importa, no importa. Córrele, córrele, córrele. Hay que ser el primero en llegar. No, no, no, no. Uf, uh, uf, uh, uf. Uh. Eso estuvo cerquísima. No sé ni cómo me salvé de eso. No sé ni de cómo me salvé de esto, güey. Es que la verdad. Estuvo acerquísimo de morir. Si no hubiera oh, que. No, pero qué, güey. Si ¿Sí salte. Este botón que no sé, no, no, no me lo reacciona, güey. Como no saben, sé, yo soy un pro player aquí en este juego, así que yo me lo paso la la verdad. Bueno, tampoco es tan pro player, pero algo sí, algo, algo puede ser que sí. Me cambié el avatar por cierto Porque el, mi avatar al principio me di cuenta de que estaba mal pintado esta cosa Ya que yo estaba intentando ponerme como un noob De Roblox Pero me di cuenta de que era al revés El color azul era arriba y yo tenía el color verde arriba Así que yo dije no güey, Es que parejo ridículo Yo dije no, mejor me lo cambio Y me lo cambié y, No ¡uf! Uh, pensé que había muerto Pensé que había muerto No güey. Por qué quererme hacer un blog? No, Esto está más difícil que el anterior A ver Vamos te da vamos a intentar No, mentira, no Esto está ahora más difícil Saben que yo, yo no, Yo soy un noob, ya saben Este video va a durar No sé cuánto va a durar Pero va a tener que durar Lo que pueda durar Hasta llegar al nivel Este ya saben Hasta el nivel 18 Si ¿Sí a llegar al nivel 18 me vi un video de un que se puede saltar. ¡Uh, sí se puede, sí se puede! Oye, amigos, este... ¿sí ¿Quieren que muestre la cara? Porque la verdad yo en un video voy a la cara, pero es que me arrepentí de haber hecho eso. Porque no me gusta mostrar la cara. ¿Por qué? Porque... Es que, la verdad... No, no me gusta, no me gusta. No me gusta, es algo... No me gusta, nada más. Es un, esa es la respuesta. No me gusta. ¡Pero qué carajo, wey! bueno si quieren que muestre la cara denle like y digan en los comentarios Muestra la cara güey no seas así si quieren ver cómo sufro en Tower of Hell denle like si quieren ver cómo sufro eh, en Tower of Hell Pro denle doble like ay no manches y si quieren ver cómo sufro en todo en Tower denle el super mega like el mundo ahí ya, ya voy a ir a t Tower y ahí voy a decir no güey es que con esto voy a sufrir hasta una hora que Es un nivel muy alto ¿sí? Y no nos digo porque son 150 niveles Lo digo porque ahorita Le cambiaron los niveles y son como más difíciles Ya dentro eran 150 Pero eran eran Pasables, no eran pasables Ahorita no, ahorita son niveles más difíciles Niveles como Nivel Dios eh. no bueno, ya, lo digo de broma Porque me lo pasé una vez Pero es que yo no me lo puedo pasar por segunda vez, ya saben eso te lo paso una vez, pero yo no puedes la segunda. Eso es un dicho así, fácil. Paredito. Uy, uy, me pasé como todo un pro player. A ver, vamos a intentar pasarlo así como de lado a lado. Lado, lado. Yo, la verdad es que yo cuando juego Roblox no juego solo todo of gel me la paso jugando a veces arsenal o tres juegos hay más de 100 juegos no voy a estar solo jugando un solo así que yo no me la paso solo cuando tú el voy por eso que estás nivel 17 porque todo lo te la pasas cuando te brogel no no es eso no me caí el rosado yo el rojo ya vi lo hubiera pasado que donde el rojo sea el mismo de antes no es verdad la capa de juego es verde pensé que iba a ser rojo no, pensé que podía llegar. Bueno, no importa, no importa. Está todo reto fácil, así que se puede pasar todavía. Ay, me equivoqué. Uy, ya saben, ahí el truquito. Ah, no, no, no. Tienes que hacerlo, tienen que hacer el truquito. Ahí que me el truquito, y dice. Fue gracias a él. <ríe> no ya saben. Acá el truquito no sé cuál es, pero yo me lo paso como esto, la verdad. Ahí está otro truquito, ahí está otro truquito. Me he quitado otro truquito. Ay, ay, ay, pensé que, pensé que me había caído. Pensé que me había caído. Miren, vamos a ir. Este, si me caigo aquí, voy a perder. Bueno, está muy equivocado. <risa> bueno, voy a intentar hacer otro video de Fidagni Fooking. Pero es que no lo hago de verdad el de, de verdadero juego. Lo hago el de uno remake de Roblox. Ya que el verdadero juego tengo que instalarlo. Y bueno, no quiero, es que me da pereza, ya saben. Antes Roblox solo lo busco, Friday fucking. No, ah, uh, Ni fucking ya, ya está y lo tengo. Y facilito. Miren que estamos usando mi que Estamos eh. usando mi poquito. <risa> ya, miren. Solo lo busco Friday fucking y ya. Antes en eh, el juego original, ay, esto estoy me está metancalando, pegando el setup, que esto que lo otro. Ay. Estoy atrapando el setup, que esto, que lo otro, y eso, y eso. Y me da poco de pereza, güey. Y también porque no quiero. <risa> no es que no. Es que, la verdad, es que me da un poco de pereza estar instalando todas esas cosas. Y bueno, no. Pero si quieren el juego de Roblox, que la verdad es un remake totalmente igualito. No es el de. Si conocen al youtuber llamado Inton Gameplay, no es el que él jugó, es otro. El de ahí me va lento de todo gameplay, pero el, el que yo tengo, el que yo encontré, que se llama literalmente Firegiving, like no, es que si me caigo ahí. No Ay, wey, ya no importa. Yo había llegado a 600 6000, sino que me gasté 500 para un simple efecto feo, que es este? Es este creo. Dejen ver efectos. Vale, efecto, este este es este, es que está muerto. Me lo voy a cambiar, la verdad es que está feo. Pero tengo el, me gusta la estela.. El, ay, me salte por acá. Me gusta eso de aquí ya que me da suerte a veces. ¿Por qué? Porque con esta veces me lo paso a las torres. Pongo con poquito tiempo a veces me paso este, este. Con este. A veces me paso a la torre y yo digo, no, güey. Es que voy a pasar algo con el tiempo doble. Y me lo. Y, y, aunque no lo logre, intento, no intento. Vamos. Es que no voy a llegar a nivel... No voy a llegar... mí. ya se va a acabar el tiempo. Voy a tener que ponerle ahí... Ya vuelvo, ya vuelvo. ¿Ya volvimos? Mira, ya, volv ya volví ya. Es que tengo que estar pa parando el video para unirlo en un solo video y hacerlo ahí nomás. Pero es que si no tengo eso, no voy a poder grabar completamente. Así es como llevo mi video, la verdad. No sé cómo lo harán otros youtubers. Pero es que hay otros youtubers que sus grabaciones o su programa de grabación... Les duran hasta una hora. El mío no. El mío dura como 10 minutos y ahí se acaba... Y lo malo... ¡Uy! Lo logré, lo logré, lo logré No, no era acá Vamos acá Acá es donde me morí ah wey No, es que la verdad... Es que la verdad. Ve. Mira mm, este noob. <ríe> no se puede pasar ni la torre noob. <ríe> ah, cierto, yo también. A ver, entonces pásamela así. Uy, uy, uy. No, casi pensé que iba a pasármelo así, güey. Mira este noob. <ríe> ah, A bailar, a bailar, se yo a bailar, a bailar, bueno ya, vamos, vamos, vamos, vamos. Es, hay que esperar unos minutitos, no unos minutitos, unos segundos, que decir, para poder la ah, siguiente torre, vamos, hombre la siguiente torre está fácil, está fácil, está fácil, esta torre sí está fácil, a ver, me la paso como todo, pero güey, ¿okay? me la paso como todo, um... ay, pero es que, y siempre me muero, a ver, ¿cuánto voy al nivel 17? Ah, esto va a tocar más... No voy a llegar al nivel 17, pero vamos a sufrir un poco con el duelo, así ya. Aquí estoy sufriendo un poco porque no me lo logro pasar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ay ay pensé que me había caído! Pensé que por un momento dije, no, me caí. Aquí me la paso bien pro, güey. La paso bien pro. Bien pro, güey. Bien pro. Bien pro. ¡No! ¡Me caí! Yo pensé que iba a mí la... No sé ni siquiera cómo se me escucha el audio. En el video anterior que hice... Se me escuchaba el audio horrible, la verdad. No entiendo por qué Arsenal hacía el audio doble. Si quieren un video de Arsenal... Porque la verdad es que Arsenal ahorita está re aburrido. No puedo decir que no, ya que... No hay ningún evento nuevo o algo así. Yo no he visto nada no, en ningún evento. Pero hay un código según dicen que es troll. Que se llama troll face. Que se, eh, yo creo que es troll cara, creo. Troll face. Face significa cara. Creo, no sé. Es que tampoco sé tanto de inglés, güey. Mi prima dice que solo sabe 1, 2, Flo, 4, los números en inglés nada más. Ah, carajo. Ya vamos, vamos, vamos. Yo creo que esta va a ser la última parte que voy a hacer. Yo es que la verdad es que tampoco quiero subir tanto, güey. Esto tampoco se me hace tan fácil. Es que la verdad, me caigo siempre ahí. A ver, vámonos para tower antes de que se acabe el video. Voy a tener que unir todos los videos y voy a subirlo un solo. Esos chicos. Chicas, chica no es cierto. Ay, pero ¿qué? Ay, pero. Como dice Homero. <risa> no voy a decirlo güey Es que no puedo decir que no voy a decirlo tampoco No quiero y no voy a hacerlo Esperen, esperen Ah, solo era el cable de la cámara Que se me había como caído Caído, eh, se me cayó Y no se <risa> ya vamos, vamos, vamos Por aquí pero aquí la verdad es que me da suerte. Yo nunca me muero por aquí. ¿Me siguen sí, ustedes. Según tú, no. Según tú. Sí, yo, según yo. Según yo. Jeje. no bueno, ya, vamos. A ver, por acá... No hay nada. Por acá no hay nada, así que... Eso, a veces esa parte siempre es la troll. ¿Por qué? Porque arriba hay un láser y que te va a matar. Así que yo a ver, siempre me voy por acá. Miren, miren, como lo está haciendo... Ah, cierto, cierto. Nada. En el video que te grabé incluso dije que... Hay este juegos de Free Booking... de Roblox que la verdad se pone demasiado lento en computadoras, tampoco que son gamers. Mi computadora tampoco es tan gamer, pero corre los juegos bien. A ese juego, hay un juego que lo corre a 60 FPS. No está mal, ¿no? No está mal. Tampoco lo corre a 120 FPS, no es una PC gamer. Pero en mi computadora tampoco es tan mala, cómo se puede decir. A ver, aquí me aquí creo que hice casi la munición ya va, córrele, córrele Córrele, córrele Córrele Eh, el juego llamado Friday like and Fugging, si sí lo sé jugar, no es como que no sepa Yo sí sé jugar Ese juego, wey, es que yo sí sé Yo sí lo sé jugar Y sé cómo se llaman los personajes Mira, el, el personaje principal Uh, mira, sub me subí Que pro, no, que pro Que pro Y mira el eh, primer personaje principal, el personaje principal, que es el... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice esa cosa? Oye, bueno, ese personaje se llama Boyfriend. Así se llama Boyfriend. Me hizo el nombre de... También de la novia, que se llama Hillfriend. Su amigo, Pico, el papá del, de Hillfriend, que se llama Daris algo. Pero me hizo el... ¡No! Me cao, güey. Yo así, si oh, yo... <ríe> Ni siquiera me he dado cuenta que me lo estaba pasando por estar hablando. Oh, ya no llego, güey. Es que ya no llego. Es que ya no llego. Es que yo no llego. <ríe> es que no luego Ya no quiero jugar. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado el video. Denle like si les gustó del tanto sufrimiento que estoy aquí. Bueno, denle like. Yo si me tengo en play. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.